sino que se le dio de manera directa a un ingeniero del Ministerio de Deportes para que sea el que la construya. Fíjate, Yurel, que la estructura de, que se está colocando en ese techo es usada. La trajeron, la trajeron de otro lugar para colocarla aquí. Las otras obras que se hicieron en Salcedo la hizo eh, a través de una licitación a cero estrellas. Pero me pregunto yo, ¿por qué estos, estos esquemas de metal que están colocando en el techo son usados? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Simplemente la respuesta es de que el ministerio, a través de Danilo Díaz, el ministro de Deporte, está tratando de ahorrarse unos millones de pesos. ¿Para qué? No sabemos. En tanto, Fernando Tiburcio, presidente de la Unión Deportiva Provincial, defendió la obra y aseguró que lo que pasó con las vigas fue un fallo del ingeniero. Ahí hubo un error de ingeniería, es lo que hay ahí. Porque lo que cayó fue la estructura metálica que se estaba montando. ¿El techado de la cancha municipal? No, el techado no, la parte metálica. Recuerda que no estaba techado todavía. De la estructura metálica, se le ha seguido dando mantenimiento. La dirigencia deportiva se reunió, hicieron comisiones que están dirigiendo cada una de las instalaciones. Tenares hizo lo mismo, pero Sacedo tenemos un faraón que es lo que diga. ¿Y ese faraón el, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, es que está manejando la parte deportiva de las instalaciones junto con el ministerio aquí en el municipio. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.